Podríamos pensar como en dos, dos momentos históricos ahí, por un lado donde había un proyecto de modernización y por otro lado aparece esto de, de la globalización, tanto como momento histórico como, como momento, como proyecto, como propuesta, o sea, como de, de, de cambio ¿no? de, la, de la humanidad. Y bueno, y acá la hipótesis que podemos elaborar es que estemos ante un nuevo salto de esto, como, eh, todos estos saltos son. Parte de construcciones históricas de largo aliento, o sea que a la vez que es un salto también es una continuidad histórica, ¿no? Pero si es un salto y una ruptura en el sentido de que hay un, una inflexión, o sea, hay un salto cualitativo en este momento, ¿no? De, de, de la modernidad a, en, con la globalización aparece este, este, la sociedad global y un cambio radical en muchas de las, de las relaciones existentes, ¿no? Este, y este, este salto primero histórico sí fue descrito ya por varios, por varios autores, ¿verdad? Por Beck, que, plan, que planteaba cómo cambiaba la unidad de referencia eh, el Estado-Nación y ahora aparecía la sociedad global con el proceso de globalización. Eh, también tanto Beck como Castells el tema de hablan ya de modernización y de globalización, como los procesos en cada momento... Eh, García Canclini, Bauman, hablan de, de, un primer, de este primer momento previo, digamos, eh, donde el trabajo es la fuente de identidad y luego el consumo en las sociedades posteriores y más recientes. Eh, Castells nos habla de, de la sociedad industrial y de la sociedad informacional. En fin, ahí aparecen, digamos, hay varios teóricos que desarrollan y tenemos entonces, creo yo, que pensar si que es como mi, mi hipótesis teórica de que estaríamos ante un nuevo salto de, este, de, esta, de, esta, de estos cambios, de esta, de esta evolución. A esta mirada digamos, de la globalización creo que hay que complementarlo con lo que también nos planteaba Castells en la trilogía, ¿no? ya cuando estaba analizando como más la, la parte de, de, de, los, de los factores de desarrollo informacional, que de alguna forma habían facilitado este, este proceso de globalización. Eh, y bueno, y, y los, los cuatro aspectos a destacar de eso, que, o que quisiera destacar, es que por un lado, bueno, lo que mencionaba hace un rato, se trata de un resultado sociohistórico, o sea, de procesos de cambio que se iniciaron mucho antes, en particular los de la Sociedad de la Información y el Conocimiento o la Sociedad Red, desde eh, la década de los 70, ¿verdad?, en las sociedades industriales, esto se sustenta en, en, en, en una revolución en las tecnologías de la información, en la comunicación, sostiene, ya sostenía ¿no? Castells en esa, ese momento, que desencadenan y posibilitan todos estos cambios. Y se consolida esta economía intensiva en conocimiento y un nuevo paradigma sociotécnico, ¿no? que, que nosotros ya este, conocemos bastante bien. Y lo que ocurre ahí que también se facilita esta economía basada en conocimiento porque se acorta la relación entre ciencia y, este, y producción o sea, toda la parte científica y los insumos científicos empiezan a ser un factor muy importante en la, en la producción, en el ámbito productivo, ¿no? en la industria que lo empieza a tomar y claramente adquieren un valor, entonces también el, este, este vínculo se mercantiliza, o sea, se empieza a adquirir lo que nosotros conocemos como patentes o tiene un valor de mercado el, el conocimiento. Entonces, en este contexto se va conformando lo que bueno, conocemos diversos, con diversos nombres, Sociedad de la Información y el Conocimiento, en su momento Sociedad de la Información, eh, la Sociedad Red también la, la, la caracteriza, la denomina Castells por aquello de Internet, como el nervio que interconecta todo y hace posible esa relación eh, global, a tiempo real o, o diferido, según si uno no quiera este y bueno y, y entonces digamos si tenemos esos momentos esa evolución eh, creo que la, la, la, las circunstancias que hemos vivido en este eh, a nivel global en, si bien la pandemia del COVID-19 empezó en China el año pasado si este, se globaliza verdad de ahí la denominación de pandemia y empieza a evidenciar eh, algunos cambios eh, drásticos abruptos todavía no sabemos bien hay mucha discusión como todo el mundo claramente sabrá acerca de bueno del alcance eh, de la pertinencia de las medidas del conocimiento propiamente de la enfermedad eh, en fin estamos a esta altura del siglo eh, eh, del, bueno, del 2020 todavía con algunas interrogantes al respecto que se irán dilucidando a medida que se estudie más el fenómeno. Este, bueno, hay unas, eh, muchas eh, críticas a la sobreactuación de los gobiernos, pero también a la omisión de otros. Eh, en fin, todo esto eh, va a requerir de un, de un tiempo necesario, imprescindible para, para conocer el fenómeno en en su real dimensión, este, porque bueno porque aún estamos en plena, en plena evolución y, y, y al estudio. Yo creo que lo que sí ya podemos ir, digamos, visualizando eh, es que, primero, bueno, que sí se sabe que y está anunciado por muchos y muchas investigadoras de que eh, esto era una posibilidad ¿no? que, que ocurriera que saltaran estas enfermedades y que dado el grado de aceleración y de globalización en general se dispersaran rápidamente y pasaran a ser un fenómeno global, una pandemia. Y este, también de dónde surgen estas enfermedades tan particulares que tienen que ver con el pasaje ¿no? de del mundo animal de, de, de, de, de, al, al humano, pero tiene que ver con, el, con cómo nos vinculamos con la naturaleza y cómo de alguna forma hemos ido eh, eh, cambiando el, el, con el cambio climático, con la intervención como seres humanos sobre la naturaleza, eh, la intervención abusiva, ¿no? o sea, destructiva, que ha empezado a cambiar los equilibrios existentes y que empiezan a generar estos fenómenos que se conjugan con el fenómeno de la globalización y, por lo tanto, rápidamente, eh, debido a nuestra movilidad, a nuestra interconexión mundial física, ¿no? de desplazamiento humano y de encuentro con otros y otras, este, es que, bueno, se esparce y se empiezan a tomar estas medidas, por lo tanto, eh, también tiene que ver eh, con la globalización y con el desarrollo informacional la, la situación de pandemia. Ahora, eh, ¿qué es lo que nos hace pensar ahora entonces eh, que, que, que esto se va a expandir más? ¿No? Eh, eh, que, que va a haber un salto, un cambio, que estaremos. De un tercer momento histórico de, de la globalización o de, o de cambio contemporáneo, eh, es que bueno, algunos fenómenos la, en, en la pandemia, en estas circunstancias con el confinamiento y con el propio miedo a, la, a, la, a la, las circunstancias sanitarias, aumentó enormemente y exponencialmente el uso de TIC. Eh, y esto va a generar un avance en su masificación, en su, en su uso cotidiano. Esto para grandes sectores de la población. Muchos eh, quedaron, digamos, excluidos, ¿no?, también, y entonces se van a agudizar también las, las desigualdades sociales existentes, quedaron excluidos de la educación, de acceder a servicios, se tuvieron que exponer al virus, donde allí había muchos ámbitos de contagio, este, y entonces también nos colocan esto, ya había, el 60% de la humanidad ya estaba excluido de Internet, pero bueno pero ahora se hizo más evidente eh, también esto no eh, para muchos y muchas de, de, de las personas excluidas y, y estas diferencias también eh, el tema es cuánto queda y cuánto se quedan eh, eh, cuánto persiste eh, también este, eh, otro aspecto que es muy importante es en, en este marco entonces analizar qué este, cuánto digamos eh, esto significa un frenazo a la globalización este, eh, o estamos hablando a, de una nueva etapa de la globalización, ¿no? Porque a mi entender hay más evidencias de un salto cualitativo en el fenómeno con el fortalecimiento y expansión de la virtualidad, eh, acompañados de, de cambios también en la concentración del poder económico, nuevos poderes económicos, ¿no? en el sistema capitalista eh, este, informacional en el que vivimos, este, sectores del, a nivel global ¿no? y enriquecimiento de algunos de los más poderosos, que, que continúa. Eh, la explotación de los recursos naturales, que, que hemos denominado en nuestras investigaciones el, el extractivismo informacional que a su vez contribuyen ¿no? a, este, a, este proble a este problema. Entonces este aumento de la virtualización de las relaciones también genera, lo como decíamos, esta mayor exclusión eh, de quienes ya estaban excluidos y también este, eh, se marcan más las diferencias entre aquellos países que tenían políticas de inclusión digital, políticas de conectividad, de universalización de esto, de esto, ¿no? o sea, de, de distribución de este beneficio que dan eh, da el acceso a las tecnologías digitales más allá de de lo que se da este por el mercado. Este, y por tanto reivindica un poco pensar las tecnologías como un bien común, con, como pensar el derecho al acceso más que nunca. ¿no? Y este salto a la virtualidad creo que está colocando esto más que nunca en discusión y en consideración. Este, por lo tanto, eh, es importante que de aquí en más eh, eh, tenga, estemos atentos a las consecuencias eh, no, investiguemos sobre el tema, este, porque también eh, es muy probable que, que, que esta, un, esta expansión eh, se consolide en algunos ámbitos y pensar cómo esto va a cambiar el vínculo de ciertos seres humanos, los más virtualizados, por decirlo de alguna forma, eh, donde bueno los cuerpos parecen que están menos involucrados en la interacción, la presencia física, eh, eh, tiene eh, pasa en muchos casos al segundo plano, en, en muchas de las relaciones cotidianas, de sociabilidad, eh, este, de trabajo, que ya estaba, ¿no? era un proceso que ya venía increyendo, y, pero claro, al masificarse o al expandirse más, este, eh, potencia los efectos sociales, eh, de sociabilidad, eh, de psicología colectiva, de, de relaciones sin transacciones, en fin, de esta red, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, compete o, o corresponde, creo yo, eh, preguntarse, eh, tomar estos desafíos de, de este inicio de milenio eh, y seguir trabajando sobre esta idea de, de que estemos ante un nuevo salto eh, en la virtualización de, de las relaciones humanas eh, y la importancia de estar atentos a los problemas, a las desigualdades que esto, adicionales que esto pueda generar, a las exclusiones incluso y a las eh, soluciones que que pueden estar emergiendo, ¿no? El tema acá que acabo de mencionar de, de la diferencia entre países que hicieron políticas de inclusión digital y quienes no la tenían, eh, o sea, aquellos que solo dependían de quienes de poder comprar en el mercado los servicios, ya se notó mucho en, en el caso de la educación, ¿no? Quienes eh, pudieron seguir con sus sistemas educativos eh, eh, funcionando porque tenían ya una red o un, una infraestructura, eh, docentes formados, capacitados, estudiantes con acceso y quienes no, un, y, y está viendo, no, es que hubo, porque estamos en pleno proceso, está viendo una gran di, di, diferenciación, una gran desigualdad en, en, en, en la continuidad educativa ¿no? y, en la, y, y el impacto de la socialización y bueno, toda todos los fenómenos vinculados a la, a la educación este, y a la vinculación educativa incluso de muchos niños. Y, y bueno, y en esto siempre los más afectados son los más excluidos, los más afectados negativamente. ¿no? Entonces, también pensar esto del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a e Internet, de estas tecnologías es como un bien común, como un, de, el, su acceso a un derecho, digamos, porque... Eh, de lo contrario se queda uno excluido de oportunidades y, y por eso las políticas de inclusión digital y, y todo lo que sean acciones para revertir esto, los procesos más negativos, de hecho incluso sería deseable también medidas eh, drásticas e importantes para reducir, reducir eh, las causas de esta pandemia desde el punto de vista del desequilibrio ambiental que, que la están provocando.